Ahora, cuando te miro, solo veo estrellas en el cielo. Ahora, cuando te tengo, creo que vuelo, ya no estoy en el suelo. Pues sí, claro que lo recuerdo, mis manos temblaban intranquilas. Te encontré bella e interesante No quería pero me enamoré, creo Y reconocí tus besos sin haberlos tenido Y reconocí tu voz sin haberla oído Y si es verdad que mis manos temblaron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 y aquí me quedaré, esperando que me necesites, esperando que te caigas, para sostenerte en cada una de tus caídas. Y tú sabes regalarme la más bella sonrisa, para dejarme sin respiración,